Hola amigos, bienvenidos, yo soy rafa Gek 2013 y el día de hoy les voy a enseñar a instalar el software Calcul en Ubuntu 14.04. Lo primero que hacemos es abrir un explorador web, por ejemplo Mozilla Firefox, escribimos en el buscador Calcul Linux, damos Enter. Abrimos esta página que dice SourceForge source source force, y le damos aquí clic en donde dice Download. Esperamos 5 segundos y le, eh, verificamos que esté seleccionado Save File y le damos OK. Una vez que lo haya terminado de descargar, tenemos dos opciones. La primera es simplemente hacer doble clic, nos abre el software center de Ubuntu, por el centro de software de Ubuntu, y nos aparece el nombre del paquete y acá un botoncito que dice instalar. Podemos simplemente darle clic ahí e instalarlo, pues para después meterle la contraseña y que el computador lo instale. Hay otra manera que es mediante la terminal. Abrimos una terminal, vamos a la carpeta donde lo descargamos, en mi caso es CD downloads. Si usted tiene un punto en español, lo más probable es que la carpeta sea descargas. No downloads, sino descargas. Escribo ls. Como ven dentro de la carpeta está.. El paquete que acaba de descargar, que se llama calculator. Bueno, ahora para instalarlo utilizo el siguiente comando. Sudo. Ap, eh, perdón. DPKG. Sudo es para que me de privilegios de superusuario y pueda instalar y desinstalar a mi antojo. DPKG es un programa para instalar. Es un instalador. Raya y para indicar al programa que va a instalar y a continuación escribo el nombre del paquete y le doy enter introduzco la contraseña Y pues ya puedo abrir Calculator sin ningún problema. Ya me aparece aquí Calculator. Ya la puedo abrir. Y empezar a trabajar con ella. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, denle me gusta. En el botoncito que tiene una manito con un dedo gordo hacia arriba y quiere decir que les gusta dejen un comentario abajo y compartan este video con sus amigos si quieren ver videos interesantes de experimentos y cosas por el estilo visiten mi canal recuerden yo soy Grafagin2013 muchas gracias por su atención y colaboración espero que tengan un muy muy muy buen día